Bienvenidos al cringe para... Nor... Hola, fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Y espero que estén súper bien el día de hoy Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes de nuevo Yo sé que la semana pasada no subí tantos videos, una disculpa Tuve ahí unas cuestiones que tenía que arreglar Y pero bueno, ya estamos de regreso, como les dije allá por... Instagram me parece, sí eh, Esta semana ya va a haber cuatro videos Todo súper bien eh, Ya regreso, entonces esténse al pendiente Recuerden suscribirse, activar notificaciones y todo Para que pues YouTube les avise cada que yo suba un video nuevo El día de hoy, no sé si se acuerdan que en videos pasados Yo les había dicho así de que cuando pasa alguna cuestión de que a muchas personas les pasa a mí nunca me pasa nada de eso y a mí que me encanta que me pasen cosas raras entonces que yo decía ¿por qué a mí no me pasan estas cosas ¿Por qué no puedo como que yo contarles algo que me haya pasado a mí y yo así como ah qué tristeza a mí nada me pasa entonces ayer que se empezó a hacer como súper viral todo lo de selene delgado el perfil de facebook donde supuestamente todos tenemos agregados o oh, muchísima gente tiene agregada a esta persona cuando yo la busqué en mi perfil fue así de wow yo también la tengo Dije, hasta tomé screenshot y yo dije, no sea que vaya a cambiar de aquí a que. Grabe esto y ya no les pueda Como mostrar pruebas y no sé qué, entonces pues ya El día de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que Pasó de Selena Delgado, todas las teorías que hay Y ustedes me comentan eh, Ustedes qué opinan, si ustedes tienen agregado A esta persona o si están eh, Como de acuerdo con alguna teoría Así que vamos adelante, rápidamente les dejo Mi TikTok de este lado, me pueden seguir por allá Subo videos recurrentes y más que nada Reacciones a videos bien raros Que me topo, porque créanme que Si algo pasa así, sí, sí o sí Siempre es que me lleva a cosas extrañas la vida. De este lado les dejo mi Instagram, te recomiendo seguirme por allá porque pues allá eh, sabes todo. O sea, ahí les expliqué que, en el que estaba un poco inactiva y demás, así que ahí los espero. Y en mi Facebook, aquí en la parte de abajo porque pues ahí subo memes todos los días. Ah, no he subido hoy. Bueno, ahorita lo subo. Y ahora sí, vamos a comenzar rápidamente con este video. Ok, así que ayer, eh, de hecho, una una un amigo fue el que me dijo, oye, checa esta publicación, no sé qué, y yo ahí voy la, la, la a checar y vi esto que estaba pasando Y, o sea, lo que pasó aquí Fue que Facebook empezó como a, a hacerse viral de nuevo Por una cuestión rara que estaba ocurriendo ¿Cuál era esa cuestión rara? Pues que había cierto usuario peculiar Con ciertas cosas Que al parecer muchos teníamos agregado a nuestros amigos de Facebook Ya saben que si alguien te manda una solicitud en Facebook Por más que tú tengas tu, tu Facebook configurado para que todo sea público si esa persona quiere ser parte de tu lista de amigos, pues tú le tienes que dar aceptar desde tu perfil. Y a esta persona nadie le había dado aceptar, o sea, realmente es que no la conocían. Y es por eso que, eh, pues sí, todo el mundo así como que, what the fuck, porque yo tengo a esta persona aquí si yo nunca la acepté. Entonces yo rápidamente me fui a mi Facebook y yo dije, wow, yo también la tengo Así que, bueno, primero que nada Vamos a irnos a Facebook Y vamos a ver Ok, esto es de, desde mi Facebook personal, ok eh, La mujer se llama Selene Delgado López Si se fijan, o sea, es que pasó algo muy raro Porque yo ayer tuve que viajar a León por cierta cuestión familiar Entonces, este, estaba en León Y justo cuando a mí me, me llega esta publicación Yo estaba en León Entonces me... Friqué un poco porque por ejemplo aquí dice, eh, estudió en el Instituto Independencia, vive en León, Guanajuato, es de Zamora, Michoacán de Ocampo y es soltera. Yo estaba en León y yo soy de Zamora, Michoacán, entonces si fue así como a todos nos saldrá igual o no, ya después... Confirmé que sí, a todos nos sale igual Que dice que vive en León y que es de Zamora, Michoacán Y pues les digo, yo soy de Zamora Yo conozco ese Instituto de Independencia Entonces sí fue así como Entonces, o sea, esta señora es de Zamora Ahora, otra cosa rara que, que pasó eh, No sé si ustedes reconocen Su perfil está básicamente así de que Solamente ya tiene público lo que es su foto de portada Y su foto de perfil, eso es todo Ha sido compartido millones de veces Pero pues ya eso es todo lo que, lo que comparte ahora, otra cosa que podemos notar, es que si nos vamos como a la configuración de su perfil eh, el enlace al perfil de Selene Delgado, lo que sale es un nombre de hombre, el cual es Luis.Atilano.3557444, ese es como que la dirección de antes, o sea, como que la original, pero está ahí curioso que sea como que una dirección, eh, un enlace con un nombre de hombre, no de Selene Delgado. Ahora, no sé si ustedes eh, reconocen este nombre de Selene Delgado, porque Selene Delgado es uno de los famosos nombres, famosos misterios que hay en el canal 5 porque Selene Delgado es una persona que estuvo desaparecida o sea, está desaparecida, todavía no se sabe nada de ella. Y que por 10 años estuvo apareciendo en el Canal 5, eh, Como el anuncio de que la seguían buscando. Ya hice un video completo sobre ese caso. Se los voy a poner una pestañita aquí para que vayan a verlo. Pero básicamente es un misterio enorme que tenemos en México. ¿Qué pasó con Selene Delgado? Y les digo, curiosamente es como que el mismo nombre, ¿no? Como que Selene Delgado. Y ya es una señora. No, no es una joven como la que se buscaba hace ya tiempo en el Canal 5. Entonces pues es así como, ok, eso es una conexión extraña ahora, vámonos a las siguientes teorías y después les digo lo que yo creo o sea, ahora sí que sí, comentaron es falso, es verdadero, es esto o es lo otro o yo creo, esperen, les voy a contar todo y ustedes me dicen, no, pues sí, es esta o esta o yo creo esto y esto, ok aquí dice, se dice que su nombre se escuchaba varias veces en estas cápsulas que se supone rotaban constantemente en realidad nadie ha podido comprobar la identidad de esta joven su procedencia y mucho menos su paradero se dice que Selene es una especie de fantasma social pero que efectivamente es una mujer que nunca existió algo así como un experimento mediático o social o sea se decía que Selene Delgado en sí no era una persona real sino que estaba basada o sea su cara y todo había sido hecha como por computadora algo así porque tenía muchas facciones parecidas a muchas jóvenes y muchas jóvenes que estaban desaparecidas entonces si usted o sea si la gente veía a alguien parecido así pues la reconocía y ahora sí la reportaba de que ahí andaba y pues podría ser que sí estuviera pues secuestrada. Ok, entonces esa fue la primera de que es Selena Delgado la persona que está desaparecida. O, o una de dos, es como la siguiente parte del experimento social o del misterio que se originó hace muchos años en el canal 5. Esa es como la primera, ¿ok? Ahora, vámonos a la segunda. Ahora, ese misterio de Selena Delgado les digo que se reactivó otra vez en el 2010, o sea, ya tiene 10 años de. De esto y pues sigue dando de qué hablar por lo mismo de que nunca se le dio un cierre ahora que venga este misterio de que todos tenemos agregado a esta persona de la nada sin aceptar y sin nada Pues sí genera otra vez como que se reactiva su caso, ¿se podría decir así? Otras de las teorías aseguran que realmente es que este perfil era una fanpage o algo así Y que pues hizo este cambio de su perfil como a modo de broma eh, Broma de mal gusto porque pues, digo, se supone que están tratando un caso de desaparición real, ¿no? Obviamente después van las teorías de que es una, pues sí, como conspiración de las grandes más de las masas que mueven como que al mundo o, o a nosotros que hablamos español latinoamericanos o mexicanos en este caso porque pues fue un caso de México lo de Selena Delgado y ahí les va la que yo creo ok, a pesar de que si sí, en realidad sí parece que uno tiene agregado a esta persona, realmente es que no la tienes ok, no sé cómo eh, esta persona hizo esto pero es su configuración ok, de perfil ella obviamente tiene desactivada la opción de que le manden solicitudes de amistad Y lo único que dejó fue que le dejara mensaje Este tipo de perfiles así de que solo le mandes mensaje o ni eso O sea solamente pone a veces seguir o cosas así Ya lo había visto por ejemplo cuando se hace un video viral desde un perfil personal Y pues la gente ya así como que ya no quiere que le manden solicitudes ni nada Simplemente desactiva todo y así queda Es por eso que no se deja eliminar porque es que no la tienes agregada es simplemente la configuración que tiene esta persona. Ya imagino la cantidad de mensajes porque sí, o sea, les digo yo sí le mandé un hola así como qué raro y aquí fue donde dije donde yo dije ok, sí no la tengo agregada porque qué dice Selene y tú no están conectadas en Facebook. Si yo estuviera, eh, si yo estuviera tuviera agregada, me saldría, no me saldría esa leyenda. Ni me leyó ni nada, me imagino el chorro, mil, quinientos, ochocientos, mil, mil, mil mensajes que le llegaron a partir de esto. O sea, la mujer ya, yo creo que ella mejor botó su celular de tanta cosa que le llegó a partir de esto, pero no la tienes agregada. Simplemente la configuración que tiene la mujer. Que, o sea, bueno, que existe esa mujer ya es muy diferente A lo mejor no Pero su perfil ya tiene muchos meses No fue de que se abrió ayer y ayer se hizo viral No, sino ya tiene muchos meses Y como no tiene nada público, pues no podríamos saber ¿Ok? Así que puede ser que yo que vivo aquí pueda saber un poco más Sobre si esta persona existe o no Yo no tengo ningún amigo en común ni nada O sea, es que no se muestra nada No tiene ella nada en público como para yo poder investigar un poco Pero eso sí les digo, no la tienen agregada a su Facebook es la configuración de la mujer. Muchos de mis amigos optaron por bloquear a la mujer. No vaya a ser si sí o si no. Lo pueden hacer si se sienten más tranquilos, pero no la tienen agregada. Díganme ustedes qué opinan. Si creen que tiene conexión como con Selene Delgado del Canal 5 y demás. Espero leer sus comentarios, los quiero mucho y les digo esténse al pendiente porque voy a subir cuatro videitos esta semana. Probablemente viernes, sábado y domingo eh, haya videos seguido entonces pues para que sean al pendiente. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar, los quiero muchísimo Fantasmita, los espero en mis redes sociales. Y nos vemos al siguiente video, les dejo un código de descuento de Shein por si les interesa mi blusita de ahí. Entonces si les interesa la ropa de ahí está padre, les dejo un código del 15% en la descripción. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Besito, bye. Hello, fantomitas. Los saludos de hoy son para Alan Javier, otro más para Aide Gualdo, para Alex Olórzano, para Luis Ernesto y Beto Loga. Les pido una disculpa porque no les di el emoji secreto de este video, así que perdón, pero ya no se me va a olvidar, se los prometo. Besitos y nos vamos al siguiente.